El tránsito de las minicomputadoras a las computadoras personales fue posible por el desarrollo de microprocesadores y la miniaturización de componentes electrónicos. Estas innovaciones dieron lugar a equipos con microprocesadores más potentes, mayor memoria y capacidad de almacenamiento, con pantallas de plasma, LED o LCD cuya resolución fue cada vez más en aumento, con sistemas integrados y amigables para los usuarios con interfaces gráficas y punteros de fácil utilización, como el mouse o el touch. A diferencia de la minicomputadora, que era de uso colectivo y restrictivo, la computadora personal llega a todos lados. Se mete a las casas, a las oficinas y a las escuelas, volviéndose un recurso tecnológico, un accesorio en todas las áreas de la economía, de la administración pública y de cualquier otra actividad social. Progresivamente, la computadora personal es cada vez más poderosa más portable y más barata. Es más personal y con mayor posibilidad de adaptarse y atender las necesidades individuales de los usuarios. El desarrollo de las computadoras personales ha tenido un doble impulso que las hace ser de rápida obsolescencia. Por un lado está el design y la arquitectura cada vez más ergonómica, cómoda y bella. Y por otro lado, el desarrollo de software que al ser cada día más potente y demandante, exige aparatos con mayor capacidad de almacenamiento, mayor velocidad de procesamiento y resolución gráfica de mayor calidad. Las PC fueron primero máquinas de escritorio, con un teclado, un monitor y una unidad central de procesamiento que conocemos como CPU. Sin dejar de ser vigentes, las PC de escritorio evolucionaron hacia máquinas integradas, cada vez más compactas y de mayor capacidad. Una innovación importante dentro de las PC fueron los equipos portátiles o laptops, que han evolucionado hacia una mayor capacidad de procesamiento y de memoria, en aparatos cada vez más ligeros, portables y económicos. La tendencia evolutiva seguirá esa ruta. Dispositivos más compactos, pero más poderosos. En los primeros años 80 llegaron a la universidad las primeras computadoras personales. Eran pocas eran lentas y para utilizarlas se requería conocer comandos de sistema operativo y lenguajes de programación. No tenían un ambiente gráfico y la interacción con el equipo era a través de líneas de comando. Paulatinamente en la universidad se crearon los centros de cómputo en las facultades, primero en Jalapa y luego a través de financiamientos externos en cada una de las regiones. En el periodo, el gobierno federal promovió la conformación de la RUTIC, organismo que financió el equipamiento de las instituciones de educación superior. La Universidad de Veracruzana postuló con proyectos y a través de ellos es que se pudieron adquirir el primer ruteador, por ejemplo, los servidores DNS, de correo electrónico y para la web. Con el afán de iniciar una regulación académica para la incorporación de las TIC, la Universidad creó el Comité de Informática, integrado por el Rector los secretarios, el director de investigaciones y cuatro asesores. El uso académico de las TIC estuvo limitado en un principio a la necesidad de saber programar. Muy pronto, sin embargo, surgieron los primeros paquetes como los procesadores de texto y las hojas de cálculo, que favorecieron la utilización de las computadoras en prácticamente todas las áreas académicas. Se diversificó su uso disciplinario en cada facultad, siendo los centros de cómputo el espacio privilegiado para esto. Este proceso constituyó un sello sociogenético en la Universidad Veracruzana. El uso académico de las computadoras sigue estando concentrado en los paquetes que hoy conocemos como software de oficina o productividad, que consisten en hojas de cálculo, procesadores de texto, administradores de presentaciones. Este, aparecieron las peces y se difundieron como arroz. ¿Por qué? Pues porque era algo maravilloso que antes no existía. Es decir, un contador, imagínate su hoja de trabajo hacer la mano y que ahora lo hiciera, no existía Excel, pero Visicalc sí. o algo se llamaba. Imagínate esas cuadradas, no, era un sueño. Pues era maravilloso, todo el mundo quería y además exigían cada vez más poder de cómputo. Cuando surgen las PCs, hay dos plataformas, la de Apple, y la de Windows bueno, la de MS2 la de Microsoft entonces este, nosotros por economía empezamos a comprar equipos MS2 no enseñábamos mucha paquetería eh, se enseñaba Pascal se enseñaba C este, alguna vez impartimos cursos de graficación nosotros compramos de las primeras PCs clones que eran NSR también. Todavía no se sabía el sistema operativo que iba a predominar, entonces esas venían con dos sistemas operativos, el de Microsoft y otro, el CPM, o CPM creo que se llamaba. En el 86 llegan, llegan las primeras PCs, pero te estoy hablando también de PCs superlimitadas. Las primeras que me tocó usarlas un semestre eh, eran... Eh, estaba en boga también, eh, todavía se seguían usando eh, las Commodore 64. Me parece que eran NCR, las primeras computadoras que nos llegaron, o IBM, no recuerdo, a la Facultad de Estadística Inform Informática, y quizá estamos hablando, no sé, que habían llegado 20. Poco después de que salió la Apple II, un año después o algo así, salió la, la Personal Computer, PC, de ahí viene el término. Ya estaba una Corona. Las primeras y de una IBM PC de las primeras que existieron, y todavía tuvimos unas HP 100 que eran unas pececitas no eran exactamente PC, pero tenían LEDs y eran de Touch. Fíjate, estamos hablando de 81-82. Entonces, tú con ahí con tu dedito le dabas archivo, abrir, editabas tu programita, lo guardabas, corrías al compilador de Fortran, generabas el programa. El primer problema que teníamos con esa era su velocidad. Si había muchos movimientos, tenías que poner varias terminales y ya, se alentaba. Esa palabra alentada, yo la he vivido 40 y casi 50 años. Siempre, siempre está lenta. Nosotros pretendíamos que todo aquel que quisiera aprender a usar una computadora tenía que aprender a programar. Empiezan a surgir paquetes para hacer cálculos para los arquitectos, cálculos de costos o cálculos de resistencias de materiales. Empiezan a surgir los primeros procesadores de textos, las primeras hojas de cálculo, cosas que empezaron a hacer pensar a la gente, oye, yo puedo usar la computadora sin saber programar, yo puedo usarla como máquina de escribir, yo puedo usarla para hacer mis cálculos pero ya no tengo que programarlos, puedo comprar un paquete. Donde ya había hojas de cálculo, donde ya había procesadores de palabras, a mí todavía me tocó Lotus 1, 2, 3. Claro, IBM, que Lotus, IBM, que, el IBM, que el d que el primer procesador de palabras se llamaba Writing Assist de IBM. Eso hace que el contador nos pues, diga, oye, yo puedo comprar la computadora y puedo llevar mi contabilidad. Yo puedo llevar la nómina, yo puedo llevar el inventario. Y entonces es por eso que empiezan las computadoras a instalarse en otras facultades. Yo creo que los centros de cómputo están desde los 80, ¿eh? o sea, a lo mejor cuando yo llego acá de becaria, eh, que llego de becaria en el 85, creo que ya había centros de cómputo en las facultades, a lo mejor eh, incipientes ¿no? o con, con pocas computadoras, pero creo que desde los 80 hay centros de cómputo en, la, en la mayoría de facultades. No, había en Jalapa, obviamente de la Facultad de Estadística Informática, la parte de cómputo este, académico que es el antecesor de la Dirección General de Tecnología de Información. Rafael Guevara era el Director General de Informática, eh, yo colaboraba con él y este, pues yo asistí con él a una reunión donde le dijeron, Rafael, necesitamos que nos digas hacia dónde va la universidad en materia de Tecnología de Información. Llegando en el 91 me manda a traer el secretario académico porque había llegado un oficio de México de que, que había que presentarse a, a la secretaría de la, no sé dónde era la secretaria, la de Jesús, no sé cómo se llamaba en aquel tiempo, porque había un proyecto nacional de la RUTIC, Red Universitaria de Tecnología y Comunicación. Ahí empezó en el ámbito nacional la red para académicos. La V forma parte de RUTIC, que es un proyecto que nos dio mucho en cuanto a conocimiento. Nos dio, gracias a, a financiamiento federal, nuestro primer roteador, nuestro primer servidor de DNS, nuestro primer servidor de correo electrónico y nuestro primer servidor web. Oh. Yo creo que fue por los 80 cuando ya empezó más o menos a normarse esto, ¿no? Cuando ya Computo Académico empezó a meter algunos proyectos a, a decir, bueno, pues yo necesito para toda mi institución esto. Y entonces es a partir de ese planteamiento de Rafael Guevara, donde dice, cada quien jala por su lado, tenemos que integrar esfuerzos, tenemos que marchar juntos y aparejados, digamos, con la iniciativa nacional de RUTIC, se traza una primera ruta de desarrollo de las redes en la universidad. El comité que se integró de informática era el rector, los secretarios, el director de investigación, porque ellos eran los que nos iban marcando qué era lo que ellos decían. Ellos son los que tienen que marcar la necesidad a dónde nos debemos poner. Y no era cuestión ya nomás de ver la parte administrativa, era dónde íbamos a llevar la tecnología, a los investigadores, a lo académico y si funcionaba. Pero ya empezaba para darse más, no más a los de informática, era para ya el uso común de otras profesiones y más que nada era en aquellos programas y aquellas facultades donde tenían una materia relacionada con el tema. La Universidad era conocida que nacional y mundial por sus áreas humanísticas, por sus áreas sociales entonces pues el peso, el contrapeso de las áreas pues, era muy bajo eso pues se marcaba mucho y cuando iba a opacar pues es para no solamente es en ríos, sino también el presupuesto a las áreas, a las áreas de, de tecnologías que eran muy disipientes comparadas con la fortaleza y el los empresarios. Eh, en aquellos entonces no era común que gente fuera de la áreas de tecnología conociera de eso. Entonces, ahora pues lo vemos hacia atrás, bueno así porque la información no solamente son buenas para las áreas de tecnología, sino también, facilita, mejora contribuir a la evolución de todos los años. Pero antes no era así.